¿Os apetece gastarle una broma a Nasa Miminuno? Me esconderé en esta supercaja gigante de Garden of Bam Bam y espiaré a las pequeñajas por estos ojos. Luego, por esta rendija, le tiraré algunos premios o juguetes para ver cómo reaccionan. ¡Nasha, <risa> <risa> Mimi, no! ¡Venid, que os he traído una sorpresa! <risa> seguir el juego. ¡Mirad! ¡Ya vienen! A ti se puede saber a dónde va. ¿Y esa casa gigante de dónde ha salido? ¡Hermanitas! ¡Venid! Que Sergio ha desaparecido de y contra encontrado. Atrás. Pues aquí atrás no hay nadie. Chicas, creo que dentro de la caja hay algo. La cámara misteriosa nos está grabando. Y noto que nos están vigilando. ¿En serio? Vamos a investigar, Mimi. Bye. Nada, aquí no hay nada de nada. Gartita aficionada, los perros. Nada. Seguro que Sergio está detrás de la puerta. Oh. premios, pero yo no me fiaría. ¿Qué le pasa? no es el mejor! Oh, ¡Ya has grito esto! ¡Yo me voy de aquí! <risa> ¡Eh, Bambán! ¡Deja de asustarnos! ¡Que me da mucho miedo! Tranquila, Mimi, yo me encargo. ¡Toma, te pille, Bambán! ¡Te voy a hacer concoma en el pompis! ¡Ya verás! ¿Y si llamamos a la policía? ¡Ja, <risa> ¡Madre mía! ¡Este juego parece para niños! ¡Pero tampoco de miedo! ¡Papi! ¿Ya estás jugando otra vez al Gateno Fan bon bon? ¡Dasha! Desde que tienes un nuevo canal Anima Games, no deja de jugar a este tipo de juegos. ¿Y Sergio tiene un nuevo canal de juegos? ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Anda, chicas! ¡Que no es para tanto! ¡Tampoco da tanto miedo! Bueno, esto mejor vamos a la calle a dar un paseo, ¿no? Bueno, pero antes de iros, apagad el juego, ¿ves? Vaya, parece que Nuno tiene miedito. <risa> yo no le tengo miedo a nada. Pues genial, adiós, Nuno. Ahora sé que tengo miedo. ¡Ah! Ya hemos vuelto, Nuno. Eh, dónde se ha metido Nuno? Chicas, buscad a Nuno. Nuno, dónde se... Ah, voy a seguir jugando Oye, ¿qué hace un gato dentro del juego? ¡Esa no será, Nuno! No, ¡Ayuda más, papi! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Bambón está atrapando a mis princesitas! ¡Y las quiero meter dentro del juego de los mal. ¡Tengo que impedirlo! Vale, con la pantalla apagada no puede hacer nada! ¡Chicas! Si estáis delante de una pantalla, apagadla ya. loco de lo normal, con lo tranquila que estoy viendo animado Xan Cat Uy, ese es Pam Pam ¿no? Por su cara creo que no se llama así Mimi, tranquila, ya llegamos! He vuelto a llegar tarde. Mamá ha conseguido atrapar en su juego a Dasha, Mimi y Nuno. Pues esto no quedará así. ¡Qué ajustitos está hoy! ¡Ay! El sol brilla, los pájaros cantan. Chicas, ¿de qué reís tanto? De un pájaro raro con cara de patata. ¡Sí! Esta es la terraza, papi. ¿Papi? ¿Qué te pasa? E ¡Ese pá pájaro es... Un papel, ¡El pajarraco más malvado del mundo! Con el peso de los huevos, la placa electrónica que hay debajo de la urna se activará y así se abrirá la puerta. Mimi, a veces no sé si eres muy tontita o súper lista. Cerradas. ¡Lo siento! Es que tenía mucho miedo de pila y he cerrado todas las puertas de casa con un sistema de seguridad de última generación. ¡Chau, <risa> Tengo una idea, Mimi. ¿Cuál es el enemigo principal de los pájaros? ¡Oh, sí! ¡Un concurso de preguntas! Dame cuatro opciones: el modo Para abrir la puerta está ahí arriba. ¡Gracias, Sergio! ¡De nada! Do do do